Sí. Eh, eh, eh, cuando tú no, ¿dónde está la confianza en la palabra de esta gente? Pero, y eso, antes de que se define el candidato, ¿puede ser posible que eso pase? Porque eso es una estrategia, es un, un arma de doble de filo. Frank, ¿cree usted que continuará los no, aprestos? El, el escuchar a, a Ramón, a Moncho a Pérez, a Alberto, realmente a uno le, le produce una revolución de ideas. Uno dice, bueno, un espacio de televisión no es suficiente para exponer todo. Se, le, las, se las necesita cosas, un café y una, una reunión, venir, por es, ejemplo. Una redonda, yo, eso, eso es lo bueno, que el, eso es lo bueno, que el tiempo tiempo limitado y nos permite sintetizar. <risa> cuando yo escucho a Moncho decir que ni ya ni el pelo del bigote, ni las palabras, el pelo del bigote fue el primer sí, contrato. Ni la decidió, hoja, eh, firmar con un pelo de un, del bigote. Eh, que ya eso no vale. Bueno. Es que la, la generación de nosotros, tal vez menos la de Alberto, que es el más joven, creo yo, no sé, si no se agacha. Eh, eh. <risas> eh, la generación de nosotros tuvo los últimos pensadores que tuvo la humanidad. Los pensadores de la humanidad desaparecieron y ahora lo que hay son mercadólogos. Y eso a mercadólogos, eh, economistas, o sea, el mercado, las leyes del mercado han sustituido eh, la vida hasta en la familia y la propia familia está dividida porque lo que importa es las conveniencias materiales, las conveniencias económicas y la sociedad no puede ser eso, la sociedad tiene otro valor yo veo, eh, todavía a menudo veo porque lo tengo en el teléfono en WhatsApp y veo al presidente Medina en las cámaras legislativas cuando pronunció aquel discurso que juró ante Dios y la patria, que a él no le interesa. Es más, usó una expresión que dijo, yo no quiero ni ser líder. Cuando yo termine este cuatreno, yo lo que quiero es irme para, para mi casa. Caminar por ¿Eh? las calles. Caminar, caminar por, por la... Sí. Yo no quiero ni siquiera ser líder. Entonces, uno verse ahora envuelto en toda esta diatriba entre dos compañeros, entre dos... Eh... Entre las dos salas fundamentales del Partido de la Liberación Dominicana, uno le parece eso inverosímil. Sin embargo, es la tónica del mundo. Víctor, no te angusties, es la tónica del mundo. Prácticamente, el movimiento que busca sacar a Roselló de la gobernación de Puerto Rico, prácticamente lo dirige un hombre capuchado un sinvergüenza. Digo, digo yo es un sinvergüenza. Un hombre en su condición, un tal babón. Un ¿Va ¿Hm? no pues Eso suspende una gira de Europa para venir eso con, un, impacto con un sombrero de, de, de esos de, de, agricultores. De de, no de apicultores, no, ah, sí, de los sí, que sí. sacan miel sí, sí, sí, para sí, que sí. las abejas no le piden en A dirigir el movimiento popular para sacar al gobernador de Puerto Rico. ¿Y quién dice que si aquí se presenta, supongamos pues, ustedes que el presidente Danilo Medina no hubiera hablado anoche? ...y hoy se presentará una... Nuevo Omega. ...en medio de esta situación... ...y se produce una crisis política... ...y hay 10, 15 muertos... ...como cuando Jorge Blanco... Uh -huh. ...en el 84, Guanchola. Sí. ...en el 84... ...y dónde va a parar la democracia dominicana... ...y todo eso es posible... Que era mi temor, todo, era mi temor, ...todo eso todo, es posible... Era mi temor. Uh -huh. ...yo sí, creo que no, el, el discurso sí, desactiva... ...desactiva una situación... ...que no solo como decía Ramón... Yo me lo preguntaba, digo, ¿pero es posible que una diatriba entre dos dirigentes esté impactando tanto la economía? Uf, pues sí la estaba impactando Frente a mi casa vive un señor que tiene un pequeño negocio de una ruta de vender productos a los colmados Y me dijo que él no había tenido un mes tan difícil como las últimas tres o cuatro semanas que las ventas se le han caído. Al piso. Y hay que decir que en medio de todo esto, el sector turismo de la República Dominicana tuvo una caída estrepitosa sí. como consecuencia de una campaña que ni siquiera se ha investigado el origen. No, no, porque, porque tú no, no sabes cuál es, fue el origen. No, ¿qué? ¿Eh? eres otra cosa que estaba. Tú no sabes cuál fue el origen, pero tampoco las autoridades este, tenían esa. asumieron la defensa del sector turismo con la pasión que se hubiera hecho si no se hubiera estado en esa diapositiva.